También que nos siguen a través de un aparato móvil. Dios les bendiga, ven. Estamos ya arriba. Gloria a Dios, sirviéndole al Señor. Amén. Me da mucho gusto verles, que estén aquí. Hermanos, vamos a la palabra, Salmos 84.10. Amén. Gloria a Dios. Con una amén nos ponemos de acuerdo. Amén. Dice la palabra de Dios. Porque mejor es un día en sus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Gloria a Dios porque Él pone el querer como el hacer, ¿verdad? Y qué hermoso que pone en nuestro corazón estar siempre en su presencia. Amén. Siempre estar con el Dios Dios vivo con ese Dios todopoderoso, con ese Dios amoroso. ¿Amén? ¿Está triste o quiere beso? <ríe> si tiene a su esposa, a su esposo cerquita, dígale que le dé un picorete. ¡Amén! ¿Amén? ¡Déselo! ¡Déselo ahorita que lo tiene! ¡Amén! Gloria a Dios! Yo le mando un beso desde aquí al pastor que está allá, aunque no quiera. <ríe> Dios les bendiga a todos los esposos, esposas, ¿verdad que...? Que el Señor nos permite estar aquí, tener esa misma visión, buscar al Dios, al mismo Dios, ¿verdad? Como decía Ruth, ¿verdad? Le decía a su suegra Noemí, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. ¿Amén? Qué hermoso, qué hermoso de verdad que tengamos ese mismo sentir en nuestro corazón, esa misma meta. Vamos a orar, vamos a darle muchísimas gracias a Dios que nos permite estar Adorando su nombre, exaltando su nombre Glorificándolo por lo que él es, amén Gloria a Dios, te damos muchas gracias Padre Con tus mismas palabras hermano, hermana Cierra tus ojos, no como una religiosidad Sino para honra y gloria de nuestro Dios Te damos gracias por lo que tú eres Dios Porque eres más grande que los cielos Aún los cielos dicen, no pueden sostenerte ni el espacio contenerte, Señor. Gracias porque podemos disfrutar, estar en, los, en el templo, Señor, antes que en los lugares de maldad. Escogería mil veces, Padre, estar adorándote, glorificándote, sirviendo, Señor, a los santos y sirviéndoles aún. Gracias por el grupo de alabanza, Padre. Gracias por las familias que estamos aquí. Gracias por lo que nos permite, Señor, bendecir a los niños, Padre. No hacer una fiesta, Señor, como el mundo lo hace, sino darte honra y gloria por cada niño, por cada señorita, por cada pequeño, mi Dios amado. Rogándote por ellos que tú los guardes en el hueco de tu mano. Gracias por todas las familias de taller del Maestro Zapata Vela. Eres bienvenido a este lugar, Espíritu Santo. Apresura los pasos de tus hijos que han de llegar. Mi alma te alaba y te bendice, Dios amado. Amén, amén. Que Dios les bendiga. Gracias a Dios. ¿Por qué no saludas a alguien a tu lado? Venimos a gozarnos en esta hora. Dios tiene siempre un tiempo para todo Y la Biblia dice que Cada tiempo para Dios Debe de ser bueno para Adorarle y exaltarle Yo no sé cómo has venido hoy Si tú has venido con problemas Con luchas, con cargas Si tienes en tu corazón el deseo de De glorificarle Si tú dices Señor aquí estoy No te conozco No sé cómo responder a esto que estoy viviendo Dios Tiene una respuesta para todo En esta hora nos gozamos en la presencia de Dios Nos alegramos en la presencia de Dios Nos gozamos en la presencia de Dios Gracias te damos Señor en esta mañana Gracias porque podemos ver la luz, el nuevo día Si tú despertaste hoy es porque hay un propósito para tu vida en este día vamos a adorar a Jesús tú tienes todo bajo control Señor cierra tus ojos cierra tus ojos no te distraigas Dios está aquí Él está en medio de nosotros gracias Jesús vamos cierra tus ojos escucha este canto a Jesús, el canto dice por lo que soy. Somos tus hijos. Toma la ofrenda que traigo de rodillas ante ti. Sustenta, espíritu y en verdad cuando buscamos su rostro cuando anhelamos su presencia cuando traemos nuestro corazón a sus pies cosas grandes suceden yo te invito que en esta en esta hora levantes tu voz y le digas voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte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 Siempre voy a adorarte a ti Aquí estoy adorando. Te adoramos Jesús Te En el nombre de Jesús En espíritu Te adoramos Padre Vamos una vez más. Levanta tu voz. Aquí estoy. Adorándote con lo que soy. Yo te grande tú eres el padre de misericordia tienes un padre, dile el que está a tu lado tienes un padre un padre que te ama que te conoce un padre que te entiende a cuántos el padre los acaricia con su amor hay poder en la presencia de Dios hay sanidad hay gratitud El amor de Dios no se compara con nada Vamos, cantemos juntos Todopoderoso Todopoderoso Refugio incomparable Eres tú Jesús calmas la tormenta cubres con tu gloria mi vida no hay nadie más como tú mundo levantamos nuestras voces a ti Jesús Reconociendo que no hay nadie como tú Jesús Que el poder tuyo, que el amor tuyo, que el perdón que nos das Es grande Jesús, no se compara con nada Vamos, cantemos juntos una vez más Todo poderoso, refugio y comparado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 se olvida de nosotros Él nos da la fuerza Él nos dice cómo hacer las cosas y a ese Dios cantamos hoy La esperanza que tenemos Llegar a la presencia de Dios algún día Y que el Señor pueda decir Buen siervo y fiel Amén Eso debemos de anhelarlo Buen siervo y fiel En lo poco Mantuviste tu fidelidad a mí En lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Vamos a cantar juntos Solo me imagino Lo que será Caminar Junto a ti Señor Solo me imagino Lo que será solo me imagino Rodeado de tu gloria Rodeado de tu gloria Y sentirá mi corazón Danzaré en tu presencia O en quietud me quedaré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 vendrá Oh, rodeado de tu gloria Rodeado de tu gloria y sentirá mi corazón Cansaré en tu presencia O en quietud me quedaré, o oh, del pie ante tu gloria los de rodillas yo caeré Cansaré sin el habla me quedaré Solo me imagino oh, oh. Yo solo me imagino manos, solo me imagino Jesús, tú eres grande, Jesús.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 El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos.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 el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado y ha triunfado con poder. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyen delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos. Delante de ti más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Atrumpado con poder más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Atrumpado con poder de Dios, sobre tu vida El Espíritu Santo está contigo Él ha cambiado mi lamento en alabanza Ha ceñido mi vida con tu Santo Espíritu Ha transformado el agua en vino Ha derramado su fresca unión. Y su espíritu ministra, vino celestial Él ha cambiado mi lamento en alabanza Ha seguido mi vida con su santo espíritu Ha transformado el agua en vino Ha derramado su fresca unción Y su espíritu ministra, vamos Celestial. Celestial. Ven ven ven celestial. Vino celestial, vino celestial, vino celestial, vino celestial, vino celestial, vino celestial, vino celestial, vino celestial, se derrama en este lugar. Celestial, vino celestial, vino celestial, vino celestial, vino celestial, vino celestial, vino celestial, se derrame en este lugar. Aleluya. Dios es bueno, amén. Dios es grande en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos niños hay aquí? Vengan los niños, quisiera. Vengan, vengan todos, súbanse aquí. Vamos a cantar un canto más con todos los niños. Siempre lo hacemos, no como algo de tradición, pero... ¿Cuántos creen que estos niños están en el propósito de Dios? Sus vidas. Mateo 19, 14. Amén. La Biblia nos dice que Jesús les dijo, dejen a los niños venir a mí. Y no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. ¿Dónde está Carlita? gloria a Dios qué les parece si oramos por los niños y vamos a cantar un canto más y también vamos a entregar una ofrenda vamos a orar Señor que estos niños siempre crezcan en tu palabra que siempre crezcan en tu voluntad Señor oramos en el nombre de Jesucristo oramos por sus vidas y oramos Espíritu Santo para que tú levantes sus corazones en todo momento Gracias te damos Señor, gracias porque tú Señor nos permites levantar una ofrenda y también la entregamos con un corazón agradecido. Bendice Señor a todos los niños y a las familias de esta casa. Te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si usted trajo una ofrenda, entréguela con todo su corazón y vamos a cantar este canto que dices. Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Ese es el nombre del Dios que adoramos, del Dios que bendecimos. Amén. Vamos a cantar juntos, vamos. ¿Cuántos se saben ese canto? vamos apláudele a Jesús apláudele fuerte aleluya cuentan un Dios que hace maravillas dándole poder a su pueblo gracias a Él.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 ¡Apláudele fuerte! Cuéntame a Dios que se malabría Dándole poder a su pueblo Gracias a Él conquistaron reinos tomaron ciudades Y en su nombre gritando acompañado del sonido de bocina fue cantando gritando a mi voz a su Dios columna de fuego nube en el desierto peñadoré para todo ese viento columna de fuego nube en el desierto peñadoré para todo ese viento me llaman guerrero Guerrero, te llaman guerrero Jehová, guerrero, Jehová de los ejércitos, te llaman guerrero, te llaman guerrero, te llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Vamos con tus palmas, vamos. Cuentando un Dios, que se maravilla, con el poder, a su, su pueblo, gracias de a él, pulsaron reinos, tomaron ciudades, en su nombre. Fue cantando, otros vez gritando, acompañado del sonido de bocina. Fue cantando, otros vez gritando, a viva voz, a su Dios, columna de, de fuego, nube en el desierto. Peña de para todo el sediento. Coluna de fuego, suben el desierto. Peña de para todo el seguimiento, Le llaman guerrero, me llaman guerrero, me llaman guerrero, copa de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Le llaman guerrero, copa de los ejércitos. vas mi guerrero! ¡Oh, oh oh. mi guerrero oh, oh, oh, oh. es mi guerrero No oh, oh, oh. es mi oh, oh, oh. Y con mi alabanza pelearé No es mi guerra, sino sin de Dios Don soy pandero, lloraré no es mi guerra sino la de Dios Y sin pala trompeta yo daré No es mi guerra sino la de Dios Y con fuerte y alta voz yo gritaré ¿Cuántos pueden gritar amén? Le llaman guerrero le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, Se llaman guerrero, se llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, Se llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, me llaman, llaman, llaman, llaman, llaman, llaman guerrero. Todos los niños repitan, Jehová repitan los niños, Jehová, Jehová, de los ejércitos, de los ejércitos, amén, Aplaudele fuerte a Jesús, sabes, hay una sorpresa para los niños, y creo que por ahí ya están listas, vengan corriendo, ¿Dónde está el micro 5? ¿Se lo pueden pasar? Ahí viene callita y Abichuela. Amén Ellas van a orar por los niños Cuéntenme, ¿qué, va, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con ellos hoy? Pues hoy vamos a jugar, a divertirnos Allá arriba, vamos a hacer Muchas dinámicas con ustedes Para que se lleven muchos premios y regalos Amén callita pues va a haber música, va a haber premios, juegos, y se van a divertir mucho, ¿vale? Muy bien, pues, ¿qué les parece si ustedes oran por los niños? Sí. Extienda su mano, los niños van a pasar. Después de esta oración suben, continuamos con el programa. Damos gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos permites compartir con estos pequeños, Señor, que son de tu reino, Padre bendito. Te pedimos que los cubras, los protejas, Señor, y que siempre su corazón esté lleno de gozo y de alegría. Que cualquier niño, Señor, que tenga una, una situación difícil, tú sane su corazón, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias por sus padres, que los guían por el buen camino. Amén. Y amén. Vayan, suban, suban con callita. Bajen con cuidado, bajen con cuidado. Gracias a Dios. Pueden subir. Los niños están seguros en la parte alta, suban. Y damos gracias a Dios. Nos da mucho gusto Estar aquí tome su lugar. Dios es bueno, amén. Gracias a Dios, Dios es bueno. Vamos a orar por los enfermos y Dios Dios es bueno amén Señor oramos por la salud de las personas en los hospitales en las calles en las cárceles Espíritu Santo sé tú obrando en cada vida y en cada corazón gracias te damos en este tiempo y toda honra y gloria son tuyas Señor bendice la salud de todos nosotros y te damos gracias en el nombre de Jesús amén Dios es bueno a ver si puedes apoyar ahí, Miguel, a mi cuñada. Para... Gracias a Dios. Gracias a Dios, qué gusto verles. Eh, tenemos eh, un tiempo de ayuno a partir de mañana. El ayuno lo hacemos cada primer lunes del mes. ¿Y con qué lo unimos? ¿Dónde lo entregamos? En la velada de oración el primer viernes del mes. Es decir, estamos ayunando cinco días como iglesia, aparte de lo que tú ayunas, amén. Y tenemos un un deseo de que Dios nos fortalezca a través del ayuno, que Dios nos prepare. Si usted ayuna cuando tiene problemas, usted es un mal cristiano. El ayuno no se hace para que Dios responda a algo. Sí, el ayuno se hace. Como un estilo de vida Es una disciplina espiritual Como la oración, como la lectura Como la predicación Amén, entonces ayunamos Diga por lo que somos No por lo que vamos a hacer No es que no me preparé Y voy a echar fuera un demonio No, no tienes que ayunar Y cuando Dios se presente Se presente una situación Tú estás preparado Entonces estamos ayunando Cinco días como congregación, el primer lunes de cada mes y lo entregamos el primer viernes de cada mes en la velada, amén tenemos velada el próximo viernes 5, ahí está la invitación para todos y cada uno de los que están aquí podemos venir a orar, solo son cinco horas, amén le decía a una persona que, que vive en esta calle ¿Cuántas horas tiene el día? 24. ¿Y cuántas horas tiene la semana? Y multiplicábamos las horas y nos eh, salían 140 y tantas horas. Amén. Y le decía, ¿por qué no le entrega una hora de las 140 y tantas a Dios y venga a escuchar la palabra? Y decía, ¿qué razón tiene? Pero a veces no queremos. Entonces tenemos un tiempo de oración que es corto, cada mes oramos cinco horas juntos en las veladas, amén. Venga, participe, oramos por la nación, oramos por, eh, por el gobierno, por los pastores, oramos por, las, por la delincuencia, por el crimen organizado, oramos por las iglesias, por la unidad, por las familias. Hay mucho que orar Y lo hacemos cada viernes Primer viernes de mes Este viernes a las 7 Terminamos a las 12 Amén Entonces tengamos este Este deseo de glorificar a Dios A través de la intercesión Amén Gracias a Dios Vamos el, el día 23 23 al 27 vamos, si Dios nos da vida, para la sierra de Oaxaca Vamos a ir un grupo de hermanos, llevamos fútbol a los niños Y predicamos la palabra a ellos, a sus familias eh, Es una comunidad de usos y costumbres ¿Alguien sabe lo que implica eso? Esos lugares, ¿sí? ¿Perdón? ¿Perdón? Lugares donde no es fácil Pero Dios abre puertas Y sabes, con el pastor que estamos trabajando allá Nos dice, hablé con el director de la escuela Y él quiere cerrar la escuela ese día Vamos a tener, primero Dios, 350 niños Para entrenarlos, hablarles de Cristo Y Dios nos está añadiendo cosas que les vamos a llevar Balones, gorras Amén les pedí a los padres que tienen hijos que hagan una carta para los niños que están allá. Una carta que tu hijo haga con algo que tenga tu hijo en el corazón. Les pido que eso lo, lo atiendan y motiven a sus hijos para que ellos entreguen algo a los niños de allá, a los jóvenes. Entonces, del 23 al 27. Estén orando, vamos a ir un grupo de hermanos y nos acompañan. Eh, dos iglesias más que se unen. Amén. El evento internacional es en julio y será en República Dominicana. Se cambia la, el país y así Dios lo dispuso. Y esto es en julio. Yo les pido que oren. Aún queda mucho trabajo. Recibir a los jóvenes. Que puedan estar un tiempo mayor al que estuvieron. Hace un año los trajimos... Siete, ocho días. Ahora van a ser más periodo de un mes, mes y medio. Algunos llegarán en mayo, otros en junio. Dios pone un trabajo y un sentir siempre sobre nosotros. Entonces, este evento será en, en julio, República Dominicana. Y sigan orando por lo que Dios va a hacer con este evento. Amén. Vamos a orar para que la palabra pueda penetrar al corazón, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Háblanos Dios con tu palabra y sé tú obrando en el corazón y en la vida de todos mis hermanos. Bendice este tiempo en cada vida y en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Hay cosas que se pierden, pero se pueden recuperar. Amén. Dígame algo que pierde y lo puede recuperar. Algo. Perdón trabajo, el dinero. Y hay cosas que en la vida espiritual a veces estamos entregando, las perdemos. Dios no te quita nada, tú eres quien pierde las cosas. Dios cuando da algo, sí dice que es irrevocable. Cuando Dios te llama y el don que te da Dios no te lo quita, tú lo descuidas. Y tú lo echas a la basura ¿Estás conmigo? Pues Dios cuando da algo, Dios no es como nosotros Ay, da, devuélvemelo No, tú lo pierdes Entonces, hay un niño que está en ti Dentro de nuestras vidas Hay eso Hay una, hay una parte que Dios nos ha dado Y Quieres mantener Siempre eso en tu vida No pierdas el gozo David dijo, diste gozo a mi vida, diste alegría a mi corazón. Esas son las palabras de David. Cuando habla de alegría, no habla de una alegría que te da el alcohol. Porque dice, diste alegría a mi corazón. ¿Dónde está el corazón? Dentro. Amén. Y con el corazón se cree. No creemos en Dios con la mente, creemos con el corazón. Entonces cuando David habla de diste alegría a mi corazón más que la de todos ellos cuando estaban sumergidos en su, en su mosto Cuando David habla de esa parte habla del gozo que Dios nos da Si ¿Sí está conmigo el gozo que has perdido probablemente necesitas recuperarlo Dios no te lo ha quitado tú lo pierdes amén tú lo pierdes te voy a hacer una pregunta ¿Quieres vivir con el gozo de Dios en tu vida espiritual? Sí. Tienes que recuperar lo que tú mismo enterraste Amén Cuando el desánimo vino a tu vida Te tocó la puerta al pensamiento Y tú le abriste y le dijiste Ven, sí, tienes razón Esto no es correcto y esto no está bien Tú eres responsable De cómo tú eh, permitiste que el desánimo Viniera a tu corazón, a tu vida Nadie es responsable Somos nosotros responsables De recuperar lo que está enterrado En nuestras vidas espirituales Tú no eres responsable De la vida que yo llevo Espiritualmente hablando Ni yo soy responsable De tu vida espiritual hermano Solo soy tu pastor Y te doy una, una enseñanza Y una dirección Que tú quieras vivir Pensando en tu propio pensamiento pues eso es incorrecto pero Dios nos da el fundamento la base diste alegría a mi corazón diga conmigo eso se llama gozo cuando el corazón está alegre dice la Biblia que el rostro se hermosea te vas a ver bien no vas a llegar todo amargado ahí o todo triste vas a decir no hay lana pero está Dios amén no tengo trabajo, pero puedo ir a predicar. Lógicamente, voy a buscar chamba, ¿verdad? Muchos dicen, ay, no hay chamba, pero no, sí, trabaja, brother. Es que trabajar. Tenemos que recuperar lo que está enterrado. Hay cosas que se enterraron. Jesús dijo algo, dejen a los niños venir a mí. Amén. No se los impidan. Mató 19.14, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. ¿Sabes que Jesús ama? ¿Qué tienen los niños? ¿Qué características tienen un niño? Inocencia, alegría. ¿Sí? Por ejemplo, la niña de Tania, yo la conozco poco, ya me ubica, ¿verdad? Y ya se viene conmigo, ya me avienta el brazo. Pero antes no, ahora ya tiene esa, quizás ese conocimiento y ya siente esa confianza. Los niños son así son confiados los niños no tienen malicia los niños tienen un corazón alegre Amén. entonces Jesús dice dejen a los niños venir a mí y no se los impidan porque de los tales es el reino de los cielos amén estaba yo en el avión y yo iba en la ventana iba un señor iba una señora era matrimonio, llevaba a su niño de brazos. Y la escena fue esta. El niño era un niño como de un año, con un teléfono como este. Así hasta tenía su su base. No era un teléfono, era una tablet, perdón, como esta. Yo creo que era del niño. Y este yo vi la escena... Y cuando despegamos, el niño este, empezó a jugar y cuando ofrecieron de beber, le pidieron una coca para el niño. Entonces, tenía unas galletas, una tableta y una coca. Un año. ¿Qué piensa de eso? ¿Qué, qué le dice esa escena? Yo vi sedentario, enseguida vino esa palabra a mi vida. O sea, como... O sea, un año, una coca, unas galletas y una tablet. O sea, ¿qué pasa cuando te sientas con una tableta dos, tres horas? Entonces, yo en la mañana decía que si tú quieres que tus hijos vengan a Jesús, no les des un teléfono a esa edad. ¿Nadie dice amén? Porque aquí yo he visto a muchas de ustedes, cuando voy a orar, que le dicen al niño ten mejor déjalo que vaya a Cristo mejor dile ven vamos a orar por papá que está trabajando sabes que tú estás impidiendo que tus hijos vengan a Jesús cuando les das esta información esto que está lleno de cosas Amén. sacamos una estadística verdad si un niño viene a la congregación todos los domingos por 10 años son 21 días porque cada, cada semana está una hora en la escuela bíblica. Si sumas todas las horas del año son 52, amén. Si multiplicas 52 por los 10 años que el niño vino de 4 a 14, el niño vino 21 días, ¿verdad? 21 días el, el niño tuvo la, la, la, la enseñanza de Cristo. La enseñanza de Dios. Creo que la cuenta no me salió bien en la mañana. Si tú le das un teléfono 8 horas, ayúdame Miguel, 8 horas al día, ¿cuántas horas son a la semana o al mes? 8 por 3, 24. ¿Sí? ¿Cuántas horas son? 240 horas por mes. Multiplícalas por año y vamos a ver. si ¿Sí estoy bien, Miguel? 240, ¿verdad? Ah, está Miguel. Sí. 2, por los 12 meses, por 1, Un año, dos mil ochocientos ochenta, multiplícala por diez años. 28, 80 horas. Ahora, ahí ya se me perdió la cuenta, pero la tenía anotada, pero no la encontré. Divídelo, esa cantidad, en 365. ¿Sí? Y multiplícalo por 10. Porque ese es un año. Más de dos años y, unos, y un mes está en el teléfono, si, si tú lo vas a dejar ahí, con 21 días en las, en las cosas de Dios. Porque esto va creciendo, ¿sí o no? Y se les va haciendo un hábito. Yo he visto niños que patean a los papás porque no les dan el teléfono. ¿Pasa contigo eso? No, pero he visto, no te hagas, o sea, se da cuenta 21 días, si viene a la, a la escuela los domingos, si eres una persona espiritual fiel, porque trabajas, estudia pero dice yo llevo a mi hijo 21 días, amén. Aparte de lo que tú le enseñas, pero se da cuenta cómo hay una diferencia tremenda, 21 días a dos años. O sea, ¿dónde van a terminar los niños? ¿Viniendo a Cristo o al mundo? Entonces, tomemos en cuenta eso. Le pongo ese ejemplo porque es así. Es así. ¿Amén? Es real. Las malas experiencias. Esto no lo tomé en cuenta. Lo escribí para otra congregación donde prediqué. Los complejos. No es para usted, ¿eh? Sé que usted no está complejado. Los traumas tampoco es para usted. Y las humillaciones que recibiste no dejan que eso que Dios te ha dado ese gozo, aflore, está enterrado, ¿sabes? Porque eso te va a conducir a enterrar todas las virtudes que hay en ti, ¿sabes? Yo, yo veo a muchos de ustedes, tienen una capacidad tremenda para hacer cosas. Yo he visto cómo predican algunos de ustedes, cómo evangelizan. Eso es poderoso. Amén. He podido ver cómo, cómo instruyen, cómo enseñan. Yo cuando subo con los niños, a donde están las hermanas, los martes, los jueves, o algún domingo me ha llegado, veo cómo, cómo, cómo tienen esa atención con los niños, y yo digo, wow, eso yo quizás no lo tengo. Soy un poquito inquieto, desesperado. Pero no entierres lo que Dios te ha dado. No lo entierres. Los niños tienen una característica, fíjate bien, que eso debería de ser parte y deberíamos de aprender de ellos. Un niño, un niño cree todo lo que tú le dices, no sé si te ha pasado, le prometes el juguete que, que, que, que vio que le gusta y tú le dices el domingo o no sé, en la noche vamos, ¿y cómo está el niño?, se queda tranquilo, contento, pero también espera que se cumpla lo que tú le has dicho. El niño está esperando con, con, con ese deseo que se cumpla lo que tú le has prometido. Tendríamos que aprender de eso, de, de ellos, porque, ¿sabes? Un niño espera y cree que lo que tú le has dicho va a suceder. Te llevo al parque, te compro una paleta, ¿sabes? En la noche te traigo, eh, no sé, el juguete que te gusta y cuando llegas a casa qué te dice qué es lo primero que te dice el niño mi regalo y ni siquiera te saluda porque los niños son así amén Dios nos enseña mucho a través de los niños ellos no analizan solo creen su padre les dice algo y el niño cree qué te dice tu padre aquí en la escritura dígame algo que nos dice nuestro padre algo Nunca te desampararé. Ay, pastor, me siento que ya Dios no me quiere y no me ama. O sea, ¿le crees a Dios? ¿O estás enfocado, enfocada en el problema? Nunca te desampararé. Si Él lo dijo, ¿lo va a cumplir? ¿Eres tú quien te separas? ¿Eres tú quien te sale del camino? ¿Eres tú quien te sale del, del, de lo que Dios ya trazó? ¿Sabes? Si Dios te dijo que no te va a separar, que no, que no, que no te dejará perdón. No te va a dejar nunca Siempre te va a sustentar Dígame otra promesa que Dios le da ¿Perdón? Estaré contigo hasta el fin Esta parte está bien padre, ¿verdad? Mateo 28, 20 Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Sí, qué chido que lo, que lo, que lo sepan Pero ya ve el contexto Predica la palabra Usted le enseña a otras personas, se toma tiempo para irse tres horas y tres horas de regreso para ir a evangelizar a una persona. Una persona se toma el tiempo. Analicemos eso, porque esa es una promesa hermosa, pero no leemos el contexto, sino del contexto lo sacamos del, del contexto y hacemos del, del contexto un pretexto para no hacer nada. Mateo 28, 19 y 20, ¿usted está llevando la palabra a otros? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Estás enseñándole a otros la palabra Te tomas el tiempo de preparar una lección, una clase e Ir a visitar a alguien y decirle cada semana o cada 15 días Yo voy a estar ahí contigo para enseñarte lo que tú no sabes Entonces usted esté seguro de que Dios estará con usted siempre Lo va a acompañar, es una promesa, es un mandato con promesa Usted tiene que enseñar la palabra no, pues es que yo no soy pastor. No, no, no, no has leído. Es para todos. Tú tienes que enseñarle a otros la palabra de Dios. Entonces, los niños lo creen todo. Yo creo que mi padre me acompaña día con día. Yo lo creo. Me protege, me guarda, me libra de todo mal. Amén. Entonces, es bien importante eso. Y aquí Mateo 21, 22 nos dice todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis es por eso que necesitamos recuperar ese niño que está muerto dentro de nosotros ese gozo que Dios nos ha dado como el de un niño no se puede morir no se puede quedar enterrado usted cómo escucha a lo que están haciendo los niños ahorita felices pregúntele a la, a la habichuela a la habichuela Avi, pregúntele a Cayita ¿qué les pusiste hoy? y hágalo en su casa no le deje el teléfono no te pongas a ver la televisión y tu niño con el teléfono agarra la Biblia una historia, algo que marques el corazón de tus hijos yo lo hice por muchos años y no ha sido suficiente, ¿sabes? No he dejado de orar Y tengo la fe Y se lo he dicho, ¿verdad? ¿Cómo? No sé Le digo, papá, así, así, no Hazlo como quieras Mételes una sacudida, si quieres O con amor Pero que los humilles ante tu presencia no pasa nada Fe, diga conmigo fe Eso es lo que necesitamos Para poder confiar en el Señor un niño cree, un niño descansa en los brazos del padre. Miren a la hija de Julián. Camínale, Julián. Miren cómo está. ¿Qué problema tiene la niña? ¿Tiene algún problema? ¿En dónde está descansando? Así debes descansar en medio de un problema. ¿Así? Gracias. A Julián ya le dicen aleluya. Yo cuando lo conocí, no lo, le dije, no te voy a soltar. Eh. Me dices que yo quiero. Ah, ¿quieres? ¿Seguro? Órale. Entonces ya hicimos la visita. Después volvimos a ir y ya no los he dejado. Tú me dijiste que quieres, pues entonces aguántate. ¿Sí? Un niño descansa siempre en los brazos del padre. Así debes descansar, de eso debes de aprender esa escena, yo me llevaría una foto, ¡pum! así tengo que descansar yo en medio de un problema, en medio de una necesidad. Y no puedes perder el gozo porque otras personas, porque otras situaciones, por cosas que, que, que, que estás viendo no, no, no, te, no te han dejado descansar, tú debes de seguir en una línea. Buscando hacer la voluntad de Dios Amén La Biblia dice en 2 Corintios 5, 7 Nosotros, dice Pablo No andamos por vista Sino por fe Amén Porque por fe andamos No por vista Amén ¿Usted es una persona de fe? Prepárese si tiene fe Porque la fe Es lo que mueve el cielo de aquí hacia arriba sube la fe, la gracia baja del cielo a la tierra. Si usted ha dicho que tiene fe, entonces prepárese, porque Dios le va a enviar situaciones para que su fe se fortalezca y crezca su fe. Ahora, ¿cuántos quieren tener más fe? Ya nadie dijo amén, ¿verdad? Porque cuando hay más fe, hay más broncas. Y eso es natural. Si usted estás pidiendo fe, prepárate. Tienes que saber orar. Ore y que pídale a Dios. Yo siempre hablo así, haz tu voluntad Señor, no la mía. Yo no quiero hacer la mía, haz tu voluntad en mi vida. Amén. Entonces Jesús nos habla como, como un Padre que siempre nos atenderá y Jesús nos dice que nos dará lo que necesitamos. Algo que me, algo que me ha movido, eh, yo le platiqué un poco, no, no se lo he presentado, pero yo tengo el deseo, si Dios nos permite seguir aquí o, o nos entrega este lugar, que aquí esté lleno de niños pequeños, de cuatro, cinco, seis años, y que aquí vengan a aprender artes, música, danza, ¿sí? que aprendan un idioma, inglés, francés, en la parte de medio, que tengamos ahí salones, y en la parte de hasta arriba tener un mini campo de fútbol como todo, así como lo ve. Puros niños, aquí 15, 15 y 15, 45, 60 niños. Y que algunos voluntarios de aquí y de otras iglesias vengamos a dar nuestro don, nuestro talento para ministrar a los niños. Ese es mi deseo. No lo, lo tengo muy claro. Se llama Casa de Poder, Powerhouse, todos los días sábados. Programas de tres meses, cuatro meses. Les predicamos a los niños... Y a los papás cuando vengan, pásale, porque también es para ti, y les predicamos a las familias. De los 60 niños que podamos tener. Programas gratuitos. Imagínense que aquí se le enseñe francés a un niño de 4 años y a los 6, 7 años ya sepa inglés, francés. ¿No le agradaría eso? Eso es lo que hay en mi corazón. Nosotros estuvimos en una visita donde se están llevando a cabo estos programas y así nos recibieron los niños. No sé si está el video. Lo quiero poner porque, ¿sabes? Los niños son así. Yo no sé si a usted le va a causar molestia o malestar, pero a mí nada, nada de lo que es para Dios me, me, me incomoda. Tomo lo bueno, desecho lo malo. Pero estos niños viven en una comunidad en República Dominicana y estos niños fueron alcanzados 3, 4, 5 años. Ahora sirven a Dios. Y uno de ellos habla... Poderosamente. No sé si está el video ahí. Así nos recibieron bailando merengue. Porque el merengue viene de Dominicana. Acá estábamos los pastores. Y la pastora y el pastor hicieron esa pequeña por recepción, ¿no? Dura poquito y así. Después hicieron ese... Eso es la cultura es como si bailara a un jarabe tapatío aquí. Dentro de la iglesia, pastor, ¿qué piensa? Son niños. En el altar, ¡Ah, eso es del diablo, sáquese su religiosidad. Los niños son espontáneos. Y la maestra me dijo, ellos prepararon esto para ustedes. Son niños que fueron alcanzados a los cinco o seis años. Y lo más importante es la hora bíblica. En la hora bíblica cantamos, aprendemos, predicamos, y esa es la parte que más me encanta de Powerhouse. Muchas gracias. Bienvenidos. Bienvenidos. Si escuchan los testimonios de esos niños al hablar, sus padres en la delincuencia, en la distribución de drogas, entonces la pastora y el pastor que tienen su casa ahí, la, la, la, el, tienen una escuela donde les meten todos esos eh, programas y tienen eh, la iglesia, pues dicen sus hijas de los pastores, mis papás no se quieren ir de aquí a un lugar mejor. Dicen, no, yo no me voy de aquí porque yo mi, mi, mi corazón está para los niños de República Dominicana, para que los niños crezcan en la Palabra para que sean transformados bueno esos fueron unos niños pero hay más ellos tienen cerca de en esa congregación que no es muy grande es más o menos como esta ellos tienen más en, en, las, en las actividades que tienen, tienen como 400 niños que llegan a los programas evidentemente no todos están en la congregación pero muchos de ellos los van alcanzando entonces fuimos creados tú y yo para seguir las pisadas de nuestro padre Efesios 2.10 dice fuimos creados en Cristo Jesús para buenas cosas, para buenas obras ahora cuando vemos eh, lo que Dios pensó es bueno dice las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas entonces un punto importante que nosotros debemos considerar y el Padre quiere que nosotros caminemos por los lugares que Él ya preparó, no por nuestros propios caminos. Amén. Dígame si hay trabajo en la obra de Dios. Sí, lo hay. Hay. A la verdad, la mies es mucha. Y los obreros, no, no lo has leído bien, flojos. No se ría Si usted se está riendo y no hace nada Usted arrepiéntase Usted tiene que hacer algo para Dios No es que apenas llevo cinco años que me bauticé, pastor Yo creo que voy a seguir orando No, no, no has entendido Usted es a veces flojo Usted ama más mamá su trabajo, su casa Sus cosas Pero la obra de Dios no la está cuidando Ni está caminando por ahí Dios ya preparó un camino para que tú camines porque tú dices ser nueva criatura, ¿verdad? No, sí, pues ya no tomo. No, pues ya no ya no me, me drogo. Ya no ando en la delincuencia. ¿Y crees que eso es todo, brother? Muchos presumen eso. No presumas de eso. Hay algo más que debes de hacer. Aquí lo dice la palabra. Dios ya lo preparó. Entonces, un niño generalmente sigue las pisadas del padre yo les decía en la mañana si tu hijo te pide ir al parque y quiere jugar o quiere brincar ve con tu hijo al parque llévalo al parque él quiere jugar contigo ¿por qué crees que te pide eso? porque quiere seguir tu ejemplo quiere seguir quiere seguir tu ejemplo perdón disfrutar disfrutar Amén Yo tuve poco tiempo Y yo digo, bueno, pues así me tocó No me di cuenta Y algunas veces lo hacía Y lo hacía con esmero Pero la Biblia dice en Juan 5.19 Respondió Entonces Jesús y les dijo De cierto, de cierto os digo No puede el hijo hacer nada por sí mismo Sino lo que ve hacer al Padre Aquí hay un punto importante ¿Qué hacemos nosotros como hijos de Dios? o qué debemos de hacer, lo que el Padre nos enseña. Dice que no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Qué están viendo en tu casa tus hijos? ¿Que tratas mal a tus familiares? ¿Que no le hablas a tus primos? ¿Que dices, no, vente por acá porque ese vecino, eso lo están viendo tus hijos? Ten cuidado, ten cuidado tus hijos tienen que ver en ti el reflejo de Jesús porque tú amas a ese Dios y ellos tienen que ver eso en ti tú tienes que dejarte deslumbrar por la presencia de Dios todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente es lo que la Biblia nos dice fuimos creados para seguir los pasos de nuestros padres somos dignos de ser imitados. Los niños siempre creen lo bueno de los demás y siempre buscan hacer las cosas que otros grandes hacen. Amén. Ahora que estábamos allá, el pastor Germán me, me enseñaba un video de, de dos niños eh, en un video corto así de WhatsApp que tenían este, metralletas, niños de nueve años. Y esa noticia salió a nivel nacional porque dijeron ellos en, en, en el video se ve como los niños no es que esto lo aprendimos desde chicos niños de nueve años que los eh, tomaron de un lugar peligroso porque ya les habían dado, pues, ya los habían instruido y ya estaban preparados para, pues, para jalarle ¿no? ¿qué están viendo los niños? ¿qué ven los niños de, de tu colonia? ¿qué ven los niños? donde tú vives ven a Jesús realmente porque tú ves a Jesús de la misma manera y eso es lo que va a pasar ¿sabes? los niños siempre quieren aprender yo me he percatado de eso los niños siempre están dispuestos a aprender Usted dígame si el rencor es aliado de un niño No Le das unas nalgadas Se va a llorar Después ya anda por ahí, le das una paleta y el niño sonríe El rencor no es aliado de los niños Hoy en muchos de, de los que estamos aquí El rencor ha sido eh, Ha sido parte de su vida no perdonan no quieren ceder enterraron el gozo y le dieron apertura al rencor y no perdonan eso es una realidad por eso Pablo da un marco a los corintios y Pablo dice en primera de corintios 13 11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 Que esto, que aquello, que. No somos maduros. Seguimos actuando como antes. Pablo dice: Yo era niño. Yo tenía una conducta infantil. Dice: Hablaba como un niño. Pensaba como un niño. Juzgaba como un niño. Más cuando ya fui hombre. ¿Cuántos quieren ser hombres para Dios? ¿Cuántos realmente quieren ser hombres para el reino? Dice: Dejé lo que era de niño o sea como Dios quiere que seamos como niños pero que dejemos no lo que está diciendo la palabra no es que tú hermano no es que tú no tengas una, una, un, un carácter sí, por supuesto que si sí lo quiere Dios lo que Dios está diciendo es que madures un niño no es maduro un hombre sí lo puede ser un niño dice una cosa y cambia. A eso se refiere. Que no tengamos esa malicia en nuestra vida. Que tengamos esa sensibilidad de un niño, pero que no actuemos como niños. Es lo que dice la Biblia. Las actitudes infantiles no pueden ser parte de tu vida, hermano. Las actitudes infantiles... Ya no deben de ser parte en tu vida espiritual. Ya no. Amén. ¿Qué sucede cuando te sientes traicionado? Cuando te traicionan. ¿Perdón? Te alejas, te enojas, te duele. Y si eso es parte de tu vida, nunca perdonas, nunca regresas. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Lo traicionaron? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cerró su boca? Perdonó, intercedió Conductas infantiles ya no quiere Dios Dios quiere hombres No niños Si sí quiere que seas como un niño Que no tengas malicia Pero que no actúes como un niño Es lo que está diciendo la Biblia Amén Entonces más adelante en el capítulo 14 dice piensen como hombres de Dios fíjate bien 14 20 ahí mismo hermanos no sean niños en el modo de pensar sino sed niños en qué? en la malicia te das cuenta pero maduros en el modo de pensar aquí lo dice más claro Dios quiere gente madura. Madura. Dios quiere gente responsable. Gente que perdone. Gente que cuando el problema venga esté así la escena, ¿no? Descansando. Cuando hay un problema, lo primero que haces, le hablas a medio mundo. Póstrate a Dios. Habla con Dios. Déjame decirte, yo tengo poco que dar, no puedo resolver las cosas Póstrate a Dios, es lo primero que debes de hacer Y cuando ya el problema se agudizó, buscaste la ayuda por todos lados Después dices Dios, ¿por qué no respondes? Pues porque no lo consideramos entonces Dios quiere gente responsable y madura en su vida espiritual, gente que aprenda a perdonar, perdonar rápido. Debemos recordar, Dios nos ha perdonado a nosotros, cuántas cosas nos ha perdonado, toda la vida nos ha perdonado Dios y todos los días de nuestra vida nos sigue perdonando. Dice la palabra que por sus misericordias tú y yo hoy estamos aquí, nada más. Entonces... El enemigo fíjate bien, el enemigo que es un, un, un experto en, en, en mentir, en confundir el enemigo, el enemigo ha logrado promocionar la falta de perdón entre el pueblo de Dios Pastores que no se hablan con los demás, pastores que ahora las ovejas que amaban son sus enemigas Tantas cosas que vemos tantas cosas que acontecen usted llega a la congregación y enseguida hace amigos tenga cuidado no vengas a ser amigos te lo he enseñado y toda la vida te lo voy a predicar no vengas a ser amigos aquí dios te entrega amigos aquí ven a buscar a dios eso es más importante que hay manita. Si sí, vamos, no vengas a eso. Ven a buscar a Dios. Y Dios te va a entregar amigos de verdad. Hay muchas historias que me han contado. Aquí no pasan. Pastor, me debe dinero porque le vendí. Y a mí, ¿qué me importa? No vienes a vender productos aquí. Vienes a buscar las cosas de Dios. No vienes a mercadear cosas. ¿Y yo qué tengo que ver en eso? Vienes a buscar la presencia de Dios. O un sustento económico. No vengas a eso. Estás perdiendo el tiempo. Te estás engañando. Amén. Recupera el niño que está dentro de ti, hermano. Porque si el enemigo ha promocionado la falta de perdón en tu vida. Necesitas cambiar hoy Tienes enterrado el gozo Y eso no te permite tener fe Descansar en la promesa de Dios Necesitas recuperar lo que has perdido tú Amén Solamente alguien te puede robar algo Te lo puede despojar O tú lo puedes perder Dios tiene siempre todo el fundamento para que tú y yo avancemos y nos podamos poner en la línea de siempre resguardar lo que Él nos da. Entonces vete poniendo en pie hermano, el niño que llevas dentro, ese niño que llevas dentro, ese niño que llevas dentro tú, lo necesitas levantar con un cambio de actitud. Pedirle perdón a Dios. ¿Recuerdas todo lo que Dios te ha perdonado? ¿Sí? Si ¿Sí recuerdas todo lo que Dios te ha perdonado, Yo el viernes estaba visitando una familia temprano Y yo se llegué ya. ¿De quién es esta casa? Pues de los abuelos y mis padres Mujer Y tú varón, pues aquí vivimos Empezamos a hablar, a ministrar Sacamos la palabra Esto no glorifica a Dios Lo quieres tener, asume Tú las consecuencias ¿Lo quieres sacar? Pues Que Él decida y cuando dice, pues sí, dice ella, no, algo me está pasando, se inquietó, algo se empezó a mover Y se bajó a decir, no, no está mi tía, se las quería dar a ella Yo no soy nadie para llevarme algo conforme, a, solo te estoy predicando la palabra Prepárate porque eso te, está llevando a, te va a llevar a caminos de muerte, eso sí te puedo decir Ay, es que no me diga eso, me da miedo Y usted cree que cuando la saque todo se va a acabar, tampoco te van a venir cosas peores ya me dio más miedo pues el miedo no es de Dios necesitas tener el Espíritu Santo yo no puedo predicar otra cosa tú decides hoy te quedas con eso por un recuerdo a tu tío lo quieres dar a tu tía esa es tu bronca yo estoy en tu casa y solo vengo a decirte que asumas las consecuencias porque Dios no puede ser ¿te acuerdas de la oración que hicimos? Sí. Dios te ha tomado no te va a dejar y no va a permitir que suceda algo en el cual no te pueda dar la salida entonces lo que tú necesitas es conocer la palabra nada más no lo que un hombre haga o diga Dios me libre de decir no ya no va a pasar esto o aquello yo no soy Dios pero si sí te puedo leer la palabra y decirte que eso no agrada a Dios. Que el temor no es de Dios. Y que eso traerá consecuencias a tu vida espiritual. A tu casa. Tú decides lo que quieres. Entró en un conflicto. Entró en un conflicto. Y se quedó con una semilla. Yo quiero orar en el nombre de Jesús hay alguien aquí que que dice pastor yo estoy con una gran carga porque no he perdonado con una gran carga porque no tengo descanso porque no puedo avanzar porque siento que la indiferencia o porque estoy en un estancado y he perdido el deseo incluso de vivir, aquí creo que hay alguien que ha perdido el deseo, de el, el deseo de vivir, hay alguien aquí yo no hablo cosas por emoción, arrepiéntete y pídele perdón a Dios, tú has querido quitarte la vida, no pero ya no quieres la vida que llevas, necesitamos cambios tú sí Kike el deseo de vivir Dios te ama, tiene un grande propósito para ti eso no viene de Dios, ¿sabes? Lo que viene de Dios es vida, es gozo, es libertad. Entonces vamos a orar, hermanos. Acércate conmigo, Kike, ven. Vamos a orar juntos, ven. Cierre sus ojos y comience a orar. Padre, en el nombre de Jesús, eres tú. Señor, nuestro corazón en todo momento, pedirte Espíritu Santo que tú obres poderosamente Dios, obres tú Señor en los cambios, obres tú Señor para testimonio en los corazones en este momento y el de Espíritu de muerte en tu vida y se activa el plan de Dios descendencia para tus, para tus padres para tus hermanos para tus sobrinos en el nombre de Jesús hay vida, hay vida en Cristo Jesús el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida Jesús Señor te damos gracias Espíritu Santo Toca las vidas, los corazones Sé tú cambiando Dios nuestra forma de pensar Al pensar diferente vamos a vivir de una manera diferente Y vamos a recuperar Señor lo que tú Señor nos has dado En el nombre de Jesús en este tiempo Señor Bendecimos los corazones y las vidas Te damos gracias Te damos gracias Levanta tus manos Levanta tus manos en señal de, de rendición a Dios Levanta tus manos y dile Señor aquí estoy Recibo lo que tú me quieres entregar hoy No me avergüenzo de ti Señor No me avergüenzo de predicar tu palabra No me avergüenzo de ser lo que soy Soy tu hijo, soy tu siervo Dios Dios y quiero vivir para ti, Señor. Si tú te detuviste hace un tiempo, si el enemigo te engañó y te, te, te hizo detener, hoy es el tiempo para ti. Hoy es el tiempo de que se activa el poder de Dios sobre tu vida. No por mí, sino por la palabra. No impidas que el poder de Dios obre en ti. Así como el niño toma ese teléfono, esa tableta así tú hermano también hay muchas áreas en tu vida que quizás no has podido descubrir o conocer dile a Dios ayúdame, enséñame Señor quiero recuperar lo que está dentro de mí el gozo, la seguridad quiero recuperar Señor el deseo quiero ser Señor esa criatura Señor que tú has creado caminar en lo que tú has en lo que tú has preparado para mí Señor ayúdame Señor permíteme ser maduro no una persona inmadura señalando lo que otros hacen permíteme resolver cosas no condenar lo que se hace ser una solución a las cosas que tú me mandas Actívame, Señor para llevar tu evangelio Señor en el nombre de Jesús sobre esta casa Dios sobre esta casa Padre Santo sé tú dando la libertad Padre que el pecado Señor no sea parte de nuestra vida sino la justicia, el amor, la misericordia en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vamos, levanta tus manos Dile Señor aquí estoy Repítelo Señor aquí estoy Recupero En mi corazón Lo que tú me has dado No hay enojo No hay pereza Señor no hay indiferencia porque el gozo del Señor es mi fuerza en el nombre de Jesús amén damos un aplauso al Señor hay una persona a tu lado si la amas dale un abrazo dale un abrazo dale un abrazo y bendícela damos gracias a Dios por este tiempo Dios es bueno, amén de felicitar a nuestros hermanos que cumplieron años en el mes de abril, voy a irlos mencionando y me ayudan a hacer una fila a mi, a mi izquierda, por favor eh, Sebastián yáñez nuestro hermano Eber Colín, ¿sí? Sí, por favor, claro que sí, nuestro hermano Mario yáñez nuestro hermano Ricardo Gutiérrez. Nuestra hermana Angélica Ramírez. Nuestra hermana Tania Espinosa. Nuestra hermana Ivón Olvera. Nuestro hermano Víctor Hugo Razó. Nuestra hermana Hortensia Carrera. Si no están, pueden pasar sus familiares, por favor. Nuestra hermana Mercedes Jardón. Por favor. Nuestra hermana Josefina. Sí, amén. Y me acompañan, por favor, en su Biblia, en el Salmo 1. Del versículo 1 al versículo 3, por favor.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 Okay. Nuestro hermano Leonardo por favor Amén hermanos Pues si ¿sí me pueden apoyar en una oración para la vida de mis hermanos Amén. Gloria a Dios, bendito amado Dios Te damos gracias Padre eterno por la vida de mis hermanos te pedimos, bendito Padre, que como has, que como dice tu palabra, bendito Dios, ellos sean esos árboles plantados plantados junto a corrientes de agua. Que den fruto, bendito Dios amado, que den los frutos que manifiestas en tu palabra bendita, en el nombre de Jesús, que sean prosperados, bendito Padre, que tú guíes sus pasos y les des, bendito Dios amado, el discernimiento de tu palabra, bendito Dios, sabiduría y diligencia para andar en tus caminos, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendigo sus vidas en tu nombre, Padre, y declaro vida en abundancia que proviene de tu Espíritu sobre ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanas. Años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Siete. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Once. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te, fasti ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo quien quiere. Amén. Pues como bien decía el pastor, ¿verdad? Yo creo que esta enseñanza fue muy hermosa porque no solamente es como padres hacia los hijos, sino también como hijos de Dios que somos, debemos de entender que el padre que ama castiga a sus hijos. Yo tengo tres jóvenes y aunque ya son adultos, todavía los corrijo, todavía los disciplino. ¿Y qué pasaría si en cada disciplina mis hijos huyeran de casa? ¿Dónde andarían, verdad? ¿Cómo es hijo pródigo? ¿Por qué nosotros cuando el Señor nos castiga o cuando el Señor nos reprende, huimos de la casa de Dios ¿Por qué huimos a nuestros deleites de la carne ¿Por qué nos apartamos hermanos si Dios nos ama por eso nos da su corrección dice que guardemos sus mandamientos es muy fácil ahorita escuchar la palabra y la retenemos aquí pero muchas veces en los afanes de la vida cuando salimos ya se nos olvidó yo te invito hermano que aunque sea una frasecita que el pastor haya dicho la guardes en tu corazón y la lleves a cabo esto es como la escuela, si todos los días vamos aprendiendo, aprendiendo, va a llegar un día que sabemos leer, ¿verdad? Y escribir, así mismo es la palabra. Así como a nosotros nos gusta que nuestros hijos nos platiquen sus problemas, que busquen el consejo, también a Dios, hermano, también a Dios le gusta que nosotros depositemos nuestra confianza en Él, que nosotros descansemos en Él. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, para ser despedidos. Bendito Padre Celestial. Te doy muchísimas gracias, amado Dios, por este tiempo que nos permites estar en tu presencia, Señor. Muchas gracias, Padre, por todos los niños que están allá arriba, Señor. Yo te ruego, Padre, por todos esos niños de la calle, Señor mío, que no tienen un hogar, que no tienen un alimento, Señor. Yo te pido, Padre, que como tú has sido Padre mío y de todos nosotros, Señor, tú los abraces, tú los consueles, Padre, y que ellos puedan descansar en tu regazo, Señor. Porque sabemos, Padre, que no hay hijos huérfanos, que ninguno, aún no teniendo el Padre terrenal, no son huérfanos, Padre, porque te tenemos a ti, mi amado Dios. Yo te pido, Padre, que si alguno de todos nosotros que estamos aquí no hemos tenido un Padre, Señor mío, tú en esta hora, Padre Santo, nos ayudes y nos enseñes a que toda nuestra confianza debe ser depositada en ti, Padre. Y si como padres hemos cometido errores a nuestros hijos, Padre, enséñanos, Padre, enséñanos a guiarlos, a que ellos caminen en tu voluntad, Padre Santo. Ayúdanos, mi amado Señor, a guardar tus mandamientos, Señor mío. Ayúdanos, Padre, a que cuando seamos corregidos, Señor mío, seamos humildes, seamos obedientes a nuestro pastor, a nuestros líderes, amado Señor. Porque tú al que amas, corriges, Señor mío. Ayúdanos a caminar en sabiduría, ayúdanos a caminar por caminos de justicia, de rectitud Señor hermoso y si alguno de los que está aquí Señor mío viene con una carga en su corazón Señor mío yo te ruego Padre Santo que tú tomes su causa Padre yo bendigo a todas las familias de este lugar Señor y aún a las que no han venido Padre Guárdanos, Señor mío, en el hueco de tu mano, bendito Señor, y permite que lleguemos bien a nuestros hogares, Señor mío. Ayúdanos, Padre, para que esta semana busquemos tu presencia, Señor mío, en todo momento, no solo en este lugar, Padre Santo. Que cada día, Señor, busquemos tu presencia en nuestras vidas y podemos dar fruto, Padre Santo. Que seamos una piedra de bendición, Padre Santo, una piedra que edifique, no una piedra de tropiezo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Somos despedidos, hermanos.